Dos ladrones, lo atacaron fue ubicado, no se sé sabe cómo fue. vinieron a su casa a asaltarlo. Saltarlo, se metieron en Más o menos la hora, ¿qué ocurrió eso? Sí, sí, fue a las 8, 5.0. Tengo una persona buena que ayuda a la comunidad a ese sí, Eso es, es de sí, lo defendemos nosotros. Oigan, si la justicia no lo saca a ese hombre, más, no va a enfrentar frente al palacio con 7, ocho guaguas de gente de la comunidad. Y una huelga que se llama, y vos, si abuela, va a caer la mate. ¿Saben cuántas personas fueron lo que estoy en la casa? Quedan dos, y matan uno de los dos. Uno sí. okay. Y que están esperando no sé dónde. ¿Cómo lo llama, hermano, usted? ¿El nombre suyo es suyo? Edith Vargas. Edith. ¿Y tú mi hermano qué tienen que decir? No, de que ese señor es un hombre muy serio en la comunidad. Oh, Dios. Y lo esperamos suerte. <risa> Ese ladronó en su misma casa, le llevan el dinero, le llevan la prenda, ese metó 800 mil pesos llevan malas todas las prendas que tenía. El otro logró llevarse todo. Sí, se llevó todo. Y salió por allá atrás, tenemos como un palo parado. prendas en la pared del señor y se voló por el volado atrás y por ahí mismo bajó. Queríamos saber de dónde se llama. Porque yo lo conozco por ahí y escapó por atrás. ¿A qué se dedica el señor de la comunidad? ¿A qué se dedica él? En construcción. Construcción de mina. No, no hay mina, trabajador. ¿Y usted qué tiene que decir con relación? A esto. Bueno, yo lo único que digo es que lo, que lo bueno es que es decir, porque esa es una maceta de en la comunidad. Ese es un hombre de habilidad. Ese no es un tira piedra. Un hombre servicial del... que si ve usted con hambre, se la quite el hambre sí. y todo.